Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix y esto, como decimos, en esta época somos más familia que nunca. Y nos vamos a Entre Ríos desde Pinamar porque empezó este nuevo ciclo de 2020 de educación financiera. Hoy más que nunca necesitamos estas palabras del coach Jorge Bumer. Y en esta oportunidad va a hablar de cómo gestionar el momento actual. ¿Qué título? Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Cari, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Eh, bien, bien, como todos, cumpliendo con la parte que nos toca a cada uno. Yo en mi casa puedo, tengo la suerte de poder estar encerrado, así que este, cumpliendo con lo que a mí me toca para los, que, los valientes que tienen que salir, que les sea más fácil la, la tarea. Así que bueno, este, y bueno, tratando de... de poder encontrar algún tema en esta situación, porque la verdad que la parte hoy económica y financiera, si bien es importante y es este, fundamental, porque estamos muchas, muchos, muchos, todo el mundo está pensando en eso, ¿no es cierto? Creo que hoy no es lo más importante. Eh, hoy es tratar de superar esto que nos está pasando, y bueno, después habrá tiempo de, de, de revés y si habrá que arrancar de nuevo, se arrancará. Lo importante es poder este, conservar la salud que es lo más importante en este momento. No hay Así nada que bueno. más importante que eso, que Total, la salud. Totalmente de acuerdo. Y como decimos, hoy decíamos muy tempranito, ¿no? En Familia Mix hay un montón de profesionales, Jorge es uno de ellos que, que siempre tiene esa posibilidad de poder acompañar. Yo escucho mucho, Jorge, en las redes sociales esto de tengo miedo, no sé qué hacer... O, o me da cierta angustia por, por esta necesidad, quizás que económica, eh, de no poder salir a buscar el sustento para toda su familia. Y digo, acá en Mix tenemos a la licenciada Carmen Sotelo, tenemos a, a los coach que acompañan. Hay un montón de profesionales, a médicos, un montón de profesionales que pueden estar a disposición y escucharnos, ¿no? Hacer oreja y acompañarnos. Tal cual, Cari, sí, sí, así es. Y es justamente de eso lo que yo quería hablar hoy, ¿no es cierto? Porque no importa qué es lo que pasa, sino eh, qué hacemos con eso que está pasando. Eh, y vos hablaste justamente de los miedos, de la, de la incertidumbre, de la ansiedad. Son todas emociones que, que en este momento las tenemos a flor de piel. Este, siempre que pasa algo que que se interrumpe el, el transitar así en transparencia por la vida, surgen emociones. Y en este caso, ¿no es cierto?, eh, son este tipo de emociones que hablábamos recién. Pero siempre cuando hay una crisis eh, pasa esto, puede ser una crisis local, ya lo habíamos hablado eh, con la parte política el año pasado, ¿no es cierto?, también nos creaba ese miedo, esa ansiedad, esa incertidumbre, también pueden ser por problemas naturales o familiares que se producen las crisis, o por pérdidas de juicios, qué sé yo, de accidentes. Pero esta es una crisis que va un poco más allá porque es una crisis global, como puede ser una guerra o, un, o, la, o la crisis por el terrorismo, ¿no es cierto? Esto es una pandemia que nos nos ataca a todos. Y ahí surgen todas estas emociones. Y una de, una de las emociones más fuertes, más arraigadas que hay en la gente, y que más eh, problemas puede traer, es el miedo. El miedo es, es este, una de las emociones más fuertes en este momento. Y bueno, ante el miedo tenemos dos situaciones, Cari. Una es paralizarnos, quedarnos paralizados. Y eso, desde mi punto de vista, no es recomendable, ¿no es cierto? Sino que eh, a ver si lo podemos procesar y enfrentar ese miedo. Porque no es eh, valiente el que no tiene miedo, sino el que a, a pesar de su miedo logra enfrentarlo. Entonces creo que este es un momento de valentía, de donde cada uno de nosotros tenemos que tener la decisión de enfrentar esos miedos y salir adelante. Y ahí tenemos que preguntarnos para qué nos está pasando esto que nos está pasando. Qué no pregunta, qué. Jorge, que traes, ¿no? Porque esta pregunta tiene una profundidad increíble y ojalá que todos los que lo están escuchando se la puedan contestar. Sí, realmente, eh, no por qué, como te decía, porque el por qué nos lleva a los chinos, a los americanos, a las conspiraciones, al murciélago, a la víbora, al chancho, a los pollos, eh, eh, y empezamos a buscar los responsables afuera. Pero si nos preguntamos para qué, para qué nos pasa esto que nos está pasando, yo creo que vamos a encontrar muchísimas respuestas, muchísimas. Este, cada uno y ahora que tenemos tiempo y tenemos mucho tiempo para pensar y para analizar podemos ir viendo cada uno qué enseñanza podemos traer porque creo que, que la, eso, siempre hay enseñanzas en cualquier cosa que nos pase y, este, y bueno, eh, por eso digo, el miedo no está mal ni bien es que vamos a hacer con este miedo y la manera es procesarlo de esta manera aprendiendo la lección y, este, y bueno, a mí me parece que hay enseñanzas que son fundamentales. Eh, por ejemplo, en lo, en, lo, en lo colectivo, creo que lo más importante es la toma de conciencia. Esta nueva era de la que hemos hablado muchísimo, la que estamos hablando en este momento, eh, cómo está cambiando el mundo, cómo viene cambiando, cómo se viene diciendo hace años que está cambiando todo. Bueno, esto también este, es parte del cambio, es nuestra capacidad de interactuar entre las personas, entre los países, entender que somos todos uno, y que cuando hacemos un daño a otro, nos hacemos a nosotros mismos. Y esto no va solamente con las personas, sino también con el medio ambiente y con todo lo demás. Pero entre nosotros como personas, creo que esa toma de conciencia tiene que estar enfocada en estos cambios de paradigma, que también hablamos muchísimo en este cambio de era. Eh, nosotros no, no somos... Eh, competitivos como raza, nosotros somos creativos, nosotros somos seres que vinimos a crear nuestra, nuestra realidad, no a competir con el otro. Eso tenemos que aprenderlo en este momento. Nuestra, nuestro, nuestra esencia es, es, no es este, estar enfrentado, nuestra naturaleza no es confrontar, sino es ayudarnos. Eh, tampoco es ser indiferente, sino que somos empáticos, somos este, solidarios, no mezquinos y avaros. Y yo creo que esas son las cosas que hoy tenemos que, que, que aprender desde lo colectivo, ¿no es cierto? Entender que cada uno tiene su, su propia luz y tiene que brillar en lo de uno, y saber de que el dinero no lo puede comprar absolutamente todo, que las armas no pueden defendernos de absolutamente todo que tenemos que estar unidos para poder enfrentar las cosas que nos pasan. Y eso creo que es un gran mensaje en lo colectivo, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a cambiar nuestros hábitos, nuestras creencias, nuestra visión de los valores de la vida. Ahí vamos a, a entender el abrazo de amigo, eh, el, el beso con las personas que amamos, y todas estas cosas que son tan importantes como, como, como seres humanos. Y en lo personal también trae muchas lecciones muchas lecciones, y como yo buscaba la forma de hablar de algo financiero que no choque en este momento, porque realmente eh, es un momento difícil, porque es un momento de incertidumbre, donde están todavía todas las cartas en el mazo, habrá que repartir, dar de nuevo, y ver cómo se presenta la jugada, porque el mundo no va a ser el mismo a partir de, de que esto termine. Entonces en lo okay. personal yo creo que, que las lecciones... así ah, Jorge, esto, ¿no? De, vos recién mencionabas esto de lo financiero y que sobre todo lo más importante es que tenga salud, que podamos salir de esto, que todo va a volver a empezar y a poder circular. A mí hay algo que me preocupa muchísimo, eh, no es la gente que, que quizás acción social tiene el conocimiento y que sabe que hay que asistir, sino me preocupa aquellas personas que que trabajan, que tienen un oficio, que ahora no pueden salir eh, a trabajar y que también les debe costar pedir, porque ellos no están acostumbrados a esto, ¿no? Porque se, se abastecen por ellos mismos. Esta gente, eh, acompañarla al pedir, al ser, a hacer, a hacer pedidos. A, esto es lo que decimos en MIX, ¿no? En familia MIX. Acérquense en forma privada a nosotros pidan lo que están necesitando, porque es un momento mundial. No es que algo te está pasando a vos, para a mí me, me preocupa no tener para llevar de comer a mi familia, me preocupa en serio, tengo gente que, que me escribe con esto. Pidan y vamos a buscar a ese, delante de ese problema la solución, ir a las fuentes a donde podamos este, asistirlos, pero es fundamental esto es lo que digo, ¿no? Vos me entendés que no es la gente, eh, la gente que no está acostumbrada a pedir, me preocupa. Sí, sí, Cari, este es un momento, como hablábamos recién, de un cambio de era, ¿no es cierto?, una era de conciencia, de entender que somos uno, y eso nos hace muy solidarios, es un momento de solidaridad, este, donde tenemos que solidarizarnos con esos que en este momento no pueden hacer frente desde lo económico, está perfecto. Pero somos solidarios y esta lección la vamos a aprender. vamos En realidad vamos a recordar, porque nosotros sabemos que somos solidarios. Siempre que hubo una movida, eh, hemos puesto lo que teníamos que poner y nos solidarizamos y actuamos para, para salvar la situación. Y este es un momento de recordar eso. Y estas personas, como decías vos, que, que están en la actividad privada, que son las que se quedan... Eh, yo siempre digo el que vive el día a día eh, se le termina eh, eh, se queda en su casa y se le terminó la comida entonces esas personas están en un grave problema pero también el empresario grande también está en un problema, porque hoy por hoy te siguen cobrando impuestos, eh, tiene que seguir pagando los sueldos, y todos se preguntan, ay, menos mal que vos tenés un sueldo, por lo menos estás tranquilo. Pero el empresario que tiene que pagarlo, si no puede eh, trabajar, tampoco lo va a poder pagar, es una cuestión que, que esto, bueno, rápidamente se tendrá que acomodar, porque si no va a ser muy, muy grave. Pero es un proceso que no podemos, hoy, por eso te digo, están todas las cartas en el, en, en el mazo, y vamos a esperar que se dé la mano para ver cómo viene, porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar y cómo va a desencadenarse todo. Los la vida está comprar... primero, así que más allá de toda esta situación que es real, la vida es primero, sin vida no puedes hacer nada, después no vas a poder hoy... ir a trabajar, nada. Sí, yo agradezco, y, eh, agradezco infinitamente que en nuestro país tengamos la conciencia de priorizar la vida y no el dinero. Eso también, Porque, me Porque encanta. eso me hace muy feliz, me hace muy feliz, y, este, y, y entiendo de que todavía hay posibilidades de que nos recuperemos como sociedad, como todo. Eh, yo sé que el orden mundial va a cambiar, que van a cambiar las reglas de juego, que un montón de cosas van a cambiar, pero ya te digo, eso vamos a esperar y lo que yo quería traer ahora es en qué no podemos enfocar en esto que nos está pasando como gestión de, este, de estos miedos. Qué es lo que podemos hacer en lo personal y en lo financiero personal, ¿no es cierto? ¿A qué, qué, ¿Qué lecciones tenemos que aprender? Y en esto tengo, tengo muchas cosas. Por ejemplo, el sacarle provecho a nuestro móvil. Transformar nuestro móvil en un activo, en nuestro teléfono celular. Este, muchas personas. Muchas, muchas personas utilizan su, su celular únicamente para mandar memes, videos, para interactuar en las redes sociales, eh, para hacer bromas. Eh, y eso, bueno, no está bien ni mal, pero es un momento de reconocer que nuestro móvil lo podemos tra trans, eh, transformar en un activo, como yo digo, que no sea un pasivo. Nuestro móvil puede ser generador de, de muchísimo dinero, de ingresos, y solamente tenemos que ponernos a ver de qué manera podemos este, accionar desde, desde esta nueva era de la información, donde estamos totalmente conectados, y con solo, el solo hecho de tener un celular, que hoy por hoy todo el mundo lo tiene, de cualquier nivel social, podemos acceder a un montón de, de trabajos alternativos y de formas de generar ingresos. Entonces eso tenemos que ir aprendiendo y en este momento creo que es de tomar conciencia, porque de eso se trata. Así como tomamos conciencia de lo que somos como, como seres humanos en lo colectivo, también en lo personal. Dejarnos de que todo sea una broma y tomar un poco en serio la vida, hacer ese pasivo que usamos para, para hacer chistes como un activo. Eh, también tenemos que aprender que no podemos depender de nuestro salario la era de la... lo hablamos en, eh, durante todo el año anterior, el tema del cambio de era, cómo ha terminado la era de la era de la industria, donde nos, hemos, nos han preparado para ser empleados, y esa era se terminó, viene una nueva era, la era de la información, del conocimiento, y de eso es lo que se trata, tomar conocimiento, cómo podemos interactuar en este nuevo mundo que se viene. Y este y en ese mundo tenemos... este tenemos que tratar de acomodarnos, ¿no es cierto?, para no depender de eso, y tratar de buscar eh, cuál es nuestra misión en la vida, qué es lo que amamos hacer, y entregar a, a desarrollar ese talento que trajimos, para dedicarnos a lo que amamos, en forma independiente, en forma de, empre de emprendimiento, y este... Y tratar de que esa sea nuestra forma de ingreso mensual. No está mal eh, seguir interactuando en el, en el trabajo y en el empleo, pero saber de que esto se va terminando y que cada vez más personas van a estar fuera del sistema, porque se terminó la era industrial. Muchas personas van a quedar, como muchos se quedaron en la era agrícola y siguen trabajando en lo agrícola, pero el trabajo como trabajo cada vez hay menos. Eh, escuchaba el otro día una noticia. Este, que en los Estados Unidos hay... Eh, 35, más o menos, 35 millones de personas que son cajeros de autoservicio Es un es más o menos la población que tiene Uruguay, una cosa así. Es increíble la cantidad de gente que trabaja en, en los autoservicios como cajero Y hoy por hoy los supermercados están empezando a poner los cajeros automáticos, donde uno entra con su tarjeta de crédito, se sirve, y pasa por la caja y se va. No están más las personas. De hecho, Amazon ya tiene una sus depósitos y trabaja en forma totalmente robótica, no tiene un solo, una sola persona en sus, en sus depósitos. Entonces eso tenemos que ver que se va a ir terminando y tenemos que ir este, actuando en consecuencia, buscando las nuevas actividades para esta nueva era. Y siempre tratar de buscar esos, ingresos, de generar eso que hablamos durante todo el año pasado, esos ingresos pasivos, este, y, y si pudiéramos generarlo en dólares, por lo menos hoy por hoy, tenemos que seguir pensando en dólares, ¿no es cierto? O sea, generar ingresos pasivos y hoy con la globalidad y con, como te digo, con los móviles y con el internet y con todos los, los medios que tenemos, lo podemos hacer. Hay muchísimos medios. Eh, eh, te puedo nombrar, qué sé yo, YouTube o generar regalías con nuestra actividad, con algo que nosotros sabemos poder patentarlo para poder tener regalías de eso. Eh, este el trading también que está de moda hoy y cómo podemos interactuar desde nuestra casa con nuestro celular aun cuando sigamos haciendo otras cosas y también están las empresas de multinivel que yo creo que hoy por hoy es la herramienta más fuerte más fuerte que hay para solucionar el problema del empleo ese trabajar desde su casa eh, manejando tus tiempos eh, conectando directamente a la, a la industria al productor con el consumidor eso es una de las grandes alternativas para esta nueva era. Y en eso, hoy por hoy, eh, las empresas de multinivel van a tener un crecimiento impresionante. Impresionante, ¿por qué? Porque este, las personas van a estar buscando conectarse de esta manera. Trabajando desde su casa, logrando recuperar su tiempo y poder desarrollar todo su potencial. Así que bueno, esas son las, las enseñanzas que yo creo que, que tenemos que aprender de todo esto, y saber que, que lo que nosotros tenemos que perseguir es la felicidad, la riqueza integral. Hablamos muchísimo en, en el año pasado de la riqueza, que tiene cuatro patas, ¿no es cierto? Que una es el dinero, que la otra es la salud, el tiempo y los afectos. Tenemos que tener todo esto para ser ricos. No solamente dinero, no solamente salud, no solamente afecto, ni solamente tiempo. Tenemos que tener las cuatro patas. Y hoy nos tomaron una de las patas, que es la salud. Pero al, al sacarnos esa pata se nos cae otra, que es la del dinero. Esa otra pata también se cae porque no sabemos qué va a pasar. Pero nosotros hoy tenemos todo nuestro tiempo. Entonces vamos a aferrarnos a la otra pata, que es el afecto. Vamos a, a unirnos unos a otros. En, en la amorosidad, en, el, en la caridad, en la solidaridad, para ver cómo juntos podemos recuperar nuevamente la salud. Y bueno, la en tres patas podemos estar y la cuarta la vamos a construir de nuevo si es necesario. Así que eso yo creo que es el aprendizaje, cómo podemos ir gestionando esto, saliendo del miedo, movilizándonos y poniéndonos en acción, enfrentando esto que nos toca hoy. Así el que buen. bueno, eso más o menos es lo que yo quería traer hoy. Eh, mucho no podemos hablar, finanzas, qué va a pasar, pero bueno, es importante que recuperemos nuestra riqueza para, para buscar después esa pata que nos va a estar faltando. Seguro. Bueno, Jorge, te mando un abrazo grande, gracias por tus palabras, eh, muchísimas gracias tenerte nuevamente acá todos, todos los martes, que es sumamente importante estamos de, Reiteramos a disposición de la gente, aquellas personas que necesitan ser acompañadas, que, que, que pidan, ¿no? que hagan los pedidos como corresponde y vamos a asistirnos. Jorge. Bueno, muy, muchas gracias Cari, quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la audiencia, a todos los que te siguen, que yo sé que son muchos en todos lados, y te quiero contar de que hoy nos están escuchando desde España, desde Sevilla, porque hay personas que hoy están conectadas, escuchándonos, Así que un fuerte abrazo para los hermanos de España, que también la están pasando muy difícil. toda nuestra solidaridad y este, nuestro cariño para, para ellos, porque ¿quién no tiene un abuelo español? Seguro, seguro, eh, un pariente que, bueno, en Europa. ¿Quién un pariente no tiene? en Europa. Así que bueno, un fuerte abrazo para esa, también para ellos, y seguramente el mundo no va a ser igual después de, de lo que nos está pasando. Seguramente. Un abrazo muy grande para España también. Y bueno, y para vos, cuídate mucho y, y nos estamos viendo el próximo martes, Jorge. Gracias, gracias Cari. Gracias. Abrazo grande. Chao, chao. Estás en la tarde del magazine. Estoy con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Ya vení.